En la sesión que hemos mantenido hoy con la empresa en relación al procedimiento de despido colectivo a Banco Santander, Comisiones Obreras vuelve a garantizar las condiciones para las personas de entre 50 y 55 años que vayamos reclamando a la empresa. ¿Por qué? Porque teníamos que este colectivo se quedaba totalmente desprotegido ante el ERE. Y ahora hemos logrado que la empresa por fin reconozca que se les va a aplicar las condiciones del ERE del año pasado. Esto quiere decir que para las personas comprendidas entre 50 y 55 años eh, podrán optar a adherirse al ERE con una indemnización del 80% de su salario pensionable multiplicada por ocho veces. Para comisiones obreras esto es un gran avance, pero aún queda un fleco que no es menos importante. Primero, reducir lo que es el número de personas afectadas totales, que está en 1.200 ahora mismo, y por otro lado, que exista alguna capilaridad entre servicios centrales y la red. Con esto, si al final lográramos cerrar el ERE con capilaridad y reduciendo el número de personas afectadas eh, podríamos decir que estamos en una situación y en un espacio que permita la firma de, de ley Comisiones obreras como siempre garantizando tus derechos